Muy buenos días amables televidentes, adiós, las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. pedir la inteligencia para así cumplir con sabiduría todas y cada una de nuestras tareas. Yo soy Francis Rodríguez y junto a mi compañero Raquel y Fulvio que está de vacaciones siempre acompañándole en este su programa de mañana por el canal 10 de Telenor desde Hermanas Mirabal hasta Samaná, toda la cobertura regional, local, nacional e internacional, en noticias, análisis e entrevistas. Hoy tendremos en, la, en el Café Caliente, en la entrevista central, al licenciado José Manuel Frías, quien es el organizador de la Feria Mayorista 2018, como cada año, y viene a traernos todas las informaciones y las expectativas que encierra en esta importante actividad comercial de la región del Nordeste y sobre todo de la provincia de Duarte y en especial San Francisco de Macorís. El Comercio Mayorista se reúne para exponer todo cuanto se tiene como oferta comercial en esta región durante cinco días. Estaremos disfrutando de todas las oportunidades que allí de, de negocio se trata. Nosotros sabe, saben ustedes que conectamos desde Telenor con Santiago, con La Vega, con Puerto Plata, con Sánchez Ramírez y a través de las redes sociales y con todo el mundo a través de telenor.com.do y diferido en el canal 1014 en los Estados Unidos. Esto es de mañana y agradecido de ustedes porque nos permiten entrar cada mañana a sus hogares. Inmediatamente voy a llevarle la información del tiempo con el informe de Onamé para así planificar este día, jueves 23 de agosto 2018. La vaguada ha abandonado, ha abandonado nuestro territorio área de pronóstico visualizándose en, las, en los niveles medios y altos de la troposfera Sobre las Bahamas, la onda tropical se encuentra en la porción occidental del país. La humedad que le acompaña permanece en nuestra masa de aire incidiendo. Por tanto, se espera que la inter interacción con el viento del este y los efectos locales produzcan incremento de la nubosidad acompañado de aguaceros dispersos, tronadas y algunas ráfagas de vientos, principalmente hacia las regiones noreste, sureste, a la cordillera central y zona fronteriza. Y recordarles también que las temperaturas eh, estarán bastante calurosa, en especial durante el día, debido al viento cálido del este, de este y sureste y la época del año. Por esta razón, se recomienda a la población ingerir suficiente líquido. Vestir ropa, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, y no exponerse por periodos prolongados de la radiación solar, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto es el informe del tiempo que ofrece Ognamé, los aguaceros dispersos y tronadas por el paso de onda tropical que ya se ha alejado un tanto de nuestra área de pronóstico y se encuentra sobre las Bahamas. Pero no obstante a esto, debido a los vientos cálidos y la temporada, se van a producir eh, esta inestabilidad en República Dominicana, hoy vimos que el día amaneció un tanto gris o nublado y de todas maneras un fantástico día eh, y así le deseamos a todos que, que tengan en este día 23 de agosto este ha sido el informe del tiempo, gracias a Ogname. entonces señores, al iniciar esta mañana en el día de ayer, como todo en la República Dominicana, encontramos que, que somos una, un país, un territorio, que como se le ha llamado en términos medioambientales y de ecosistema, nos han llamado un continente en miniatura. Por las distintas estaciones, por las distintas eh, microclimas o zonas, Aquí tenemos, si es zona árida, hay dunas, tenemos áreas montañosas, tenemos áreas muy frías, eh, hasta alcanzar cero grados. Y eso hace que, que nos convierta en un país muy especial. Pero de esa misma forma, la política y el entorno social y político se producen a cada momento... Informaciones que gracias a las redes sociales corren y se convierten en, como dicen, en, en tendencia y reproducen incluso de una forma jocosa, memes y demás. En el día de ayer se filtró porque es de notar que aún no está bien definido o, o como dicen, con las reglas básicas de, de una afirmación o de un video de un expo publicitario y en el cual aparece el doctor Leonel Fernández ya en un escenario natural de recorrido de todo todoterreno, de, diría de un... De un eh, arqueólogo o, o, o como se dice de un eh, montañés buscando la manera de, de cargar con, con su mochila que es el, el, los ideales y su partido porque es morado y en fin y eso ha traído una serie de conjeturas, de memes y uno viendo a Leonel Fernández que es un hombre muy serio muy, muy académico y finalmente concluye diciendo excúseme de nuevo, es pa'lante que vamos. Precisamente por no concretarse ese contenido ciertamente no se compone de las características propias de ir llevando un mensaje que gráficamente lo hemos identificado y podemos decir a detalles no muy claros pero este meme estos, perdón, Este video ha traído una reacción y lo han, eh, diría, popularizado las redes sociales, pero a la vez le han colocado el matiz de peyorativo, que en todo caso, en la forma que se da a conocer, que no es propiamente de la colocación de una publicitaria a un canal o a un medio de comunicación, es que se presume que fue filtrado, a destiempo, un video, no sé si lo tenemos listo, en la, porque nos gustaría presentárselo a, a, la, a la comunidad de teleaudiencia de, de este programa de mañana, tenemos listo el, el, el video de Leonel Fernández, vamos a ver a lo que nuestro máster no, nos indica que está listo, pues decía... Que la vida política, así como es nuestra diversidad en la isla de Santo Domingo, bueno, somos un país tan especial que tenemos, o una isla tan especial, que en él habitamos dos países, con, con un territorio compartido en dos naciones, una República Dominicana, la otra la República de Haití, que a la vez se ha convertido en el país o en el país más pobre del hemisferio occidental y que arrastra una serie de problemas históricos de su clase política y que ha generado una verdadera tragedia humana para quienes habitan en ese territorio que ha forzado, diríamos, que ha hecho presión a una migración hacia República Dominicana, que por vía terrestre es la más expedita, pero sobre todo acompañado de una cantidad de, de presiones internacionales para que República Dominicana cargue con, con ese problema, el cual hemos sido sumamente solidarios. Entonces, esa diversidad hace que la República Dominicana sea especial, dos naciones, en una misma isla, territorio pequeño, pero cohabitamos y asimismo es nuestro territorio en particular el de que ocupa la República Dominicana por su diversidad. Pero en la clase política también se producen una cantidad de episodios que a diario nos, nos colocan en la palestra pública y este, como le decía, han tratado de, de tergiversarlo y, y sobre todo de forma peyorativa emitir juicios cuando sabemos que este no es el producto terminado de una campaña publicitaria, aunque se ve que hay un, un spot, pero se ha filtrado, que no es propiamente de la intención de sus autores el llevarlo a la pantalla aún, puesto que aún falta definir muchas escenas. Veamos entonces el video que se ha hecho viral en la palabra, en las redes sociales eh, desde el día de ayer y ha generado, eh, indistintamente opiniones y memes. de nuevo, sigamos para adelante. Ahí lo vimos, eso ha generado una serie de opiniones y ciertamente que teniendo en cuenta el, el comportamiento y la estrategia publicitaria que ha tenido el presidente Fernández a través del tiempo y que revolucionó el hacer política. Lo sabemos todos, revolucionó el hacer política Y es un hombre que le ha correspondido gobernar de forma democrática Y elegido y ser elegido de forma democrática en tres ocasiones Hoy tenemos este, este video Que en lo particular Aunque tiene un inicio y presenta el recorrido del líder Y ve muy claro hacia dónde debe ir porque tiene una brújula ese es uno de los significados que interpreto y esa brújula lo lleva hacia un terreno seguro puesto que es un espacio de supervivencia, como le llaman vemos a diario que hay eh, eh, programas de supervivencia donde incluso ha participado de esas de esos programas, el expresidente Barack Obama y otras personalidades del mundo, tanto político como del espectáculo en, en Estados Unidos, y creo que se lleva a través de National Geographic, y que hace un individuo que sabe convivir con la naturaleza, eso es lo que presenta, un individuo que sabe vivir con la naturaleza, y que por su naturaleza y altruismo lleva hacia a camino seguro el trayecto porque usa la brújula y usar la brújula significa que se orienta correctamente y cada paso advierte los peligros porque vemos un árbol, una rama, se agarra bien el trayecto, el camino dando pasos seguros a pesar de las adversidades hasta llegar a un punto donde la supervivencia tiene más sentido porque encuentra agua limpia y puede tomarla. Ahí es la parte, yo diría, que se queda uno en expectativa. ¿Por qué? Porque al tener filtrado un spot que pudo haber sido o puede ser cuando, si lo, si lo definen como uso, de estrategia publicitaria y política en el futuro, para mí ese no es un video eh, propio y terminado. Al parecer le faltan elementos y definir conceptos. Vamos a darle paso a, una, a un amable televidente. Buenos días. Sí, buenos días, Francis, ¿cómo estás? Bien, adiós, las gracias. Qué y bueno, usted. qué bueno. Eh, escuchamos otro comentario, pero yo estoy viendo en el anuncio que lo que parece como que Lionel está cansado porque se agarró de una rama y está como perdido porque no encuentra el horizonte y además tiene una brújula eh, y no sabe para dónde va, no es así la cosa. Bueno, sí, y ya luego que toma la brújula, sí, con, encuentra el camino y llega como un espacio de agua limpia y por eso es que al final toma agua, ya está seguro, y está por un sendero de desarrollo. Es lo que percibo, ese sendero que se ve al final es un sendero eh, definido y aquí llega al área de donde se protege o, o logra alcanzar, saciar la sed. Y esto tiene que ver con una garantía del medio ambiente, por la diversidad geog geográfica que tenemos en, en la geografía nacional, por la diversidad de, de ecosistema es decir, tenemos como en San Francisco de Macorís, tenemos Loma espuela que siempre he dicho, debemos desper despertar hacia Loma espuela pero hacia la protección de la loma, que es nuestro bosque húmedo, es el responsable de captar las aguas que a través de los distintos afluentes llegan a los ríos, y tenemos ahí el nacimiento de alrededor de 60 ríos, y eso es interesante, en los bracitos, en el parquecito Don Sorón, como, nosotros le, le, le, como se le ha calificado, es un bosque pequeño, pero interesantísimo por la diversidad. Ahí tenemos, en ese bosque húmedo, plantas endémicas que no existen en otra parte del mundo, o por lo menos en esta región del Caribe. Y eso es interesante, incluyendo un animalito, que está en extinción, el selenodonte, que tiene una fisonomía muy parecida a la del ratón, pero un poco más grande, y con su pico o con su hocico en pico alargado. Y debemos preservar en ese ecosistema a, esa, a ese animalito que en días pasados supimos que apareció uno muerto. Y eso es lo que llama la atención para que preservemos el medio ambiente y nuestro ecosistema. De ahí depende, ahí está el selenodonte. Se ve, es un animalito muy extraño, no es muy común, pero existe aquí. Y ese fue el que apareció muerto. ¡Qué pena! Y, es ese, y si ven en la, en la foto final cómo se clasifica de verde, ahí está el selenodonte. Y ese se alimenta, vive y cohabita ahí, en la loma quitespuela. Y no hay mucho. Son pocos, estos son los pocos que se han identificado, incluyendo el que apareció muerto. Esta es la justilla. Correcto. Correcto. Qué bien. Gracias al, al máster por ser eficiente y traernos esas imágenes para identificar a qué nos referíamos. Señores, así iniciamos en De Mañana y esperamos que, que tengamos un encuentro directo, ustedes y nosotros, con nuestro contenido y aquellos que van a la escuela a ponerse presentes, a estudiar, padres, ser responsables, llevar a sus hijos y contenerlo en él. Una gran revolución.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 Suerte. Supermercado Almanzar, comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo Ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria quedo, Cuadernos, lápices, mochilas, quiero, uniformes, zapatos guarana, guarana, Y todos guarana, los utensilios guarana, para que no tengas que salir de las guardas. Tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños. Supermercado Almanzar, comprometidos con la educación. Calle Principal, número 34A, Las Guaranas. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Saben ustedes que hoy, Estaremos conversando con el licenciado José Manuel Frías, quien es el responsable del montaje de la Feria Mayorista 2018, como cada año esta entidad eh, se encarga de todos los preparativos y contrataciones y con él hablaremos ampliamente sobre este tema. Ya se escucha la música que nos indica que Vladimir Paula está en las noticias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Francis? Buenos días, Vladi, hermano. ¿Cómo te amanece? Bien, adiós las gracias. Bendiciones, y presente. Bendiciones, sí, Francis. Presente, en la escuela. En todas partes, en todas partes. Y que no se detenga, ¿eh? Así es. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en el número uno en de mañana. Rápidamente, iniciando con las noticias en el ámbito internacional. El Senado de Argentina autorizó ayer a unanimidad el allanamiento de las tres residencias de la expresidenta Cristina Kirchner en Argentina. Un paso más en la causa judicial que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública. Veamos. O Abstenciones. O sea, voy a ser la primera senadora allanada, fui la primera... Presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del bloque oficialista. Como verá, vocación de hacer cosas inéditas. Bueno, ahí está la expresidenta, ¿eh? Se sigue investigando por corrupción. En el ámbito nacional, velan los restos de Monchi Rodríguez, director de pasaporte, quien el día de ayer, caramba, murió. Ahí vemos las imágenes de... Gran cantidad de personas que sigue acompañando a los familiares. Bueno, ahí vemos el presidente del PLD, Leonel Fernández, en la funeraria Blandino. Escuchemos. que decretó esta tarde? Que ha sorprendido y enlutecido a toda la familia y los amigos y todas las personas que, que queremos a Monchi. Siempre trataba de unir, de vincular. Un compañero dedicado en cuerpo y alma al Partido de la Liberación Dominicana. que nos hace repensar lo que es el sentido de la vida, lo frágil que es el ser humano, lo vulnerable que somos todos, aparentemente estamos bien y ya nuestros días están contados. Monchi siempre lo recordaremos, porque fue un peledeísta ejemplar, fundador de nuestro partido. Y siempre sirviendo a su pueblo, siempre sirviendo a Santiago, siempre sirviendo a lo más necesitado. Una persona del subsuelo de la pobreza. Crecer en base al sacrificio, al trabajo, al estudio. Bueno, señores, miren, en el ámbito internacional, el día de ayer en el estado de Guerrero, en México, ocurrió un sismo. Así que hasta el momento los reportes que tenemos, ¿verdad? de este, este movimiento telúrico ocurrido en eh, Guerrero de México, ahí está el nuevo sismo de 5.6, sismo de 5.6, detectado a 42 kilómetros. A las 13.03 del pasado miércoles, ahí vemos el epicentro principalmente y el impacto, ¿verdad? Ya determinado por el... Eh, Instituto Sismológico Nacional de México Ahí vemos algunas imágenes ya que han reportado los usuarios en las redes sociales En torno a esta alerta sísmica en, en México Señores, vemos las imágenes en momento en que principalmente las imágenes aéreas En que la gran multitud de mexicanos inmediatamente se percataron de lo que, estaban, de lo que estaba ocurriendo señores inmediatamente emprendieron la huida muchos de ellos... ...así que no se reportan eh, afectaciones ya por el sismo hasta el momento... ...se activaron los protocolos de seguridad correspondientes... ...por las autoridades mexicanas, el sismo fue percibido en Morelos, Puebla... ...así que ahí están las imágenes señores... ...miren, entrando en el ámbito local regional enfermeras paralizan labores en el hospital Mario Fernández de Senoví. así que las enfermeras en el día de ayer paralizaron las labores denunciando que la directora de dicho centro abusa de su autoridad escuchen ¡A será vencido! unido! será vencido! Aquí tenemos una situación de que trabajamos con mucho represaria, no tenemos dieta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 de ser respetado también, igual que cualquier profesional. No nos dan desayuno, queremos desayuno. Porque para un personal de enfermería o, o, o, o totalmente, necesita desayuno. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de las enfermeras, en tanto que la directora del hospital niega, abuse ya, eh,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 o sea, prácticamente a escondida. Entonces, nosotros eh, cumpliendo con la ley, hicimos la información a nuestro superior inmediato, porque nosotros nos debemos a lo que es un servicio de calidad. Y cuando faltan y dejan un servicio solo, entonces estamos fallando en ese servicio. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de la directora del hospital Mario Fernández de Senoví. Inicia juicio de fondo contra acusados del asesinato del empresario Augusto Vargas. Los imputados son Joan Acosta, Joel Sadiel Rosario Enríquez, Kendri Orlando Vázquez alias Pepo, Darwin Villanueva y Edison José Flores alias Chululún. Así que ahí vemos las imágenes y vemos también los acusados de haberle cegado la vida a tiro al empresario Es propietario del Bravo Liquor Store aquí en San Francisco de Macorís, Augusto Vargas Así que ya inicia este proceso de juicio de fondo Y vamos a seguir dándole seguimiento a este hecho que estremeció y conmovió a todo San Francisco de Macorís La muerte del empresario Augusto Vargas Miren señores, denuncian hoyos, representa un peligro en el sector Espínola. Vemos las imágenes de estos hoyos. Adelante. Ojalá y que lleguen por allá, porque hemos sí, observado que la alcaldía ha iniciado una serie de construcción de badenes en sectores de San Francisco y ojalá y que lleguen por allá al Espínola. Miren, señores, residentes en las comunidades de Estanzuela, Aslor, Huiza y Matalarga realizaron una caminata que culminó en la gobernación de Duarte en demanda de la construcción de diversas, diversas obras Así que ahí vemos las imágenes de lo que fue esta actividad y escuchemos. Adelante. Ahí está ¿eh? Miren señores Dos detenidos por altercado Dentro del área de emergencia del hospital San Vicente de Paúl Dos jóvenes resultaron detenidos Luego de que se originara una pelea entre ellos Y médicos dentro de la sala de emergencia del hospital San Vicente de Paúl Según la versión de los detenidos El hecho inició cuando un amigo de esto entró al lugar Y ebrio y tratando de detenerlo Así que escuchemos adelante. Entramos sacar el compañero de nosotros que andaba con nosotros porque estaba borracho. Y en el momento de nosotros jalarlo para que no le sigan dando más golpes, el, los doctores, lo, el morenito y otros, lo que hicieron fue que se rebelaron más de la cuenta y nos dieron hasta nosotros. ¿Pero por qué no lo golpearon? Porque él estaba borracho y entró gritando que la hermana estaba mala. Por eso fue, nosotros no hicimos simplemente nada malo. No, nosotros lo que estábamos en la taja de muchachos, un amigo de nosotros, el hermano de ella, estaba un poquito borracho. Entonces llegó boceando, que la atendieran, porque nadie se movía a atenderla. Entonces, un doctor, en vez de quemar la cosa, lo que vino fue a darle frente. que, que, que es lo que quiere, que si yo que quiere, que lo dejen interno ahí mismo también. Lo que han expresado los médicos, ¿verdad? Que los jóvenes fueron con actitud agresiva fueron a agredirlos a ellos, y los médicos, como están cansados ya de recibir amenazas y agresiones, ellos se defendieron. Más adelante trataremos de conseguir, ¿verdad?, de cómo ocurrió todo en el San Vicente de Paul. Miren, continuando entonces, colectivo de agrupaciones populares se oponen a la reapertura de la estación de gas. Escuchemos. La... Advertido el colectivo por la opinión pública... Y por personalidades amigas, el colectivo procedió a reunirse con el bloque de Cuesta Blanca y a convocar una gran asamblea con la comunidad para que fuera esta la que decidiera su posición sobre el destino de la planta de gas, en el entendido de que solo la población reunida en asamblea podía tomar una decisión de esta naturaleza. La asamblea realizada por los moradores de la comunidad decidió rechazar la apertura de la planta de gas y exigir su desmantelamiento por entender representa un peligro para la población a la vez que decidió devolver el autobús que se había recibido. Bueno, ahí está, deciden darle para atrás al autobús, la planta no va según ellos. Demandan al ayuntamiento de Las Cuáranas por supuesta falta de pago a ingeniero. Pedro José Antonio Rodríguez, alcalde de Las Cuáranas, Osirio Germán. Veamos. No es que no hemos negado porque no hayamos querido pagar la deuda. Primero, porque para mí son deudas fantasmas, de obras fantasmas. Segundo, porque no tenemos... Crédito presupuestario aprobado en el presupuesto, nadie me puede demostrar en el presupuesto de que había fondos para cubrir el pago de esa deuda. Entonces, esa es una de las razones. Además, si nadie ha asistido nunca al ayuntamiento, el supuesto ingeniero Paniagua que condujo esa obra, yo no sé quién es. Esta demanda se trata de una demanda temeraria, de una, una compañía que se que ha establecido, que ha realizado una serie de trabajos, pero que no están sustentados en ningún lado, que no, que... que que ejecutaron obras que no fueron presupuestadas y que las que fueron presupuestadas se, eje, eh, se presupuestaron un monto y fueron ejecutadas con un 200-300% por encima de lo que había sido presupuestada, lo cual es violatorio de, la ley, de las leyes porque eh, no se siguió el procedimiento correcto para, para la ejecución de dichas obras. Bueno, ahí está, señores. Miren, en la noche de ayer se efectuó la rueda de prensa oficial. ...para cara a conocer todos los pormenores sobre la Feria del Comercio Mayorista 2018. Ahí vemos las imágenes de todos los participantes en esta Feria Mayorista en el día de ayer. Ahí vemos la mesa principal, el presidente del señor Julio Vargas, autoridades correspondientes del comercio también... ...donde se dio a conocer todo, pero más adelante ya, en la entrevista central, el señor Manuel Frías... Estará ya ofreciendo todo, todo, absolutamente todos los detalles sobre lo que será esta gran fiesta del comercio que inicia el próximo 29 de agosto. Así que más adelante no se pierda la entrevista central y las declaraciones de Manuel Frías sobre lo que fue entonces ya o lo que será la Feria del Comercio Mayorista 2018. Muy bien.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 Miren, exigen tendido eléctrico en las guasumas. Amenazan con huelga. Así que ahí vemos lo que es esta situación por allá en las guasumas, donde están exigiendo el tendido eléctrico. Amenazan. Escuchemos. Miren, imagínense cómo están los tendidos eléctricos. Eso no sirve. A cualquiera le dan un corriente. así lo matan, porque no están dando Y el día que dan luz, están con peligro, con haber benditos palos. Estoy extendido eléctrico. Sonosivo. Es cierto que cuando llueve, los lo, lo, lo alambres y los palos cogen corriente. Claro que sí, porque por ahí va una corriente viva. ¿Qué tipo de corriente va por ahí? ¿220, ¿220? o dos 220 va por ahí. Nosotros tenemos tres años luchando en esto y siempre vamos a comisión. Vienen, no hacen, hacen el bulto, nada más nos prometen y no vienen a cumplirlo. Ya tenemos mucho tiempo con este relajo vienen en tiempo de política nos prometen y nunca lo cumplen engañan. nos engañan engañan después que están arriba se olvidan de nosotros porque si no vienen a poner la luz nos vamos a tirar ahí todo a la calle vamos a poner una huelga que ni suban ni bajan señores ahí están los moradores por allá en esta comunidad de las cuasumas es norte actívense por allá con esta persona ¿eh? para que luego que ocurra quizás un hecho fatal que no queremos ahí van ustedes inmediatamente no hay tiempo para más, adiós Adiós Francis, feliz resto del día Y gracias, Raquel, ¿por igual. dónde anda? Está adiós. entrando en breves <ríe> Bueno, gracias Vladimir por este informe de noticias Y e inmediatamente saludar a Raquel Ortega que se integra. Buenos bueno, días, buenos días Francis, qué gusto saludarte como siempre A ustedes también, amables televidentes, gracias por estar ahí bendecido por Dios que nos da la oportunidad de estar con ustedes en este jueves 23 días de B, Pedro Gelaber, así que a todos los que lleven por nombre Pedro Gelaber, bendiciones, felicidades en su día bueno a Juan Gelaber así es, a <risa> todos los Gelaber, felicidades mira, eh, bueno. en el ámbito internacional eh, sigue la, la tendencia ascendente de, de persecución en contra de Cristina la expresidenta argentina, senadora, líder política de estos tiempos. Y ayer en Argentina se produjo el allanamiento a tres de las viviendas de esta mujer que como política y como demócrata ha gobernado a Argentina. Y que de hecho hay una pugna de poder en la Argentina y han motorizado toda una campaña detrás de, de, de esta mujer que ha gobernado, vuelvo y repito, Argentina de una forma, y que podemos ver los avances, y que gobernó en un momento de crisis. Así es, luego de dos intentos fallidos, pues el Senado aprobó, eh, sí, la, requisar varias de sus viviendas, que serán ya, y así lo manifiesta el periódico El País, la intimidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pues abierta al mundo. Esto es a causa de todas las eh, conjeturas que ha habido con algunos temas de corrupción. Precisamente ayer frente al Senado, mientras se producía esa sesión que están viendo en pantalla, había protesta de reclamo de la lucha en contra de la corrupción. Vamos a ver en qué va a parar este caso. Sobre todo esta mujer, primera presidenta, primera senadora decía ella, Sí. y que le ha tocado, bueno, esta papa caliente de es la esta la primera expulsada del, del, del bloque sí. oficialista del los que en algún momento eran sus amigos, pues, voltearon la baraja, se convirtieron en sus propios sí. enemigos. Sí, así es. Entonces, en la parte que, en el día de ayer, eh, el presidente el expresidente Leonel Fernández se presentó a, a dar el último adiós, es decir, a las condolencias a la familia de Monchi Rodríguez que habíamos anunciado el pesar de su partida de forma repentina ya que estaba compartiendo en una actividad en la noche anterior en Santo Domingo y que según me cuentan estuvo muy activo y, y presenciando lo que era la puesta en circulación del libro de los artículos del doctor Leonel Fernández en Santo Domingo, y que regresaba a Santiago y que pudo llegar al home, a él mismo, eh, cuando se sintió afectado, pero finalmente murió. Entonces vimos, eh, tenemos imágenes del momento y de cómo, lo apreciaban los peledeístas. Bueno, y mediante de, decreto 3.14-18, pues se ha emitido que el día de hoy es el día de duelo nacional por motivo de esta muerte. A las 10 de la mañana se contempla la Santa Eucaristía de cuerpo presente y a las 11 el sepelio el entierro. Así es que día de duelo nacional por el director la muerte del director general de pasaporte y presidente del Comité Municipal en Santiago, Ramón Rodríguez Monchi, como se le conocía. También por el fallecimiento, otro, otro, otros, otro el uno de los funcionarios, sí. el embajador también, que falleció. Por esto se suma el día de hoy jueves, día Tanto de duelo Tanto la muerte del nacional. embajador como la... Ahí vemos la llegada del doctor leonel Fernández al, a la funeraria. Hombre joven, 57 años. Sí. Todavía en Monche. Vimos a José Ramón Peralta en otro momento, que daba que fue a dar las condolencias. Nos supone que el presidente de Medina estará hoy presente en los actos fúnebres, ya en el sepelio, cristiana sepultura. Así es. Bueno, bueno, bueno, acá muchas informaciones en el ámbito local también, eh, protestas, el Frente Amplio de Lucha Popular apoyó en el día de ayer a la comunidad de Aslores, Estanza Nueva, entre otras, luchando por reivindicaciones. Fueron, hicieron un piquete y bueno, y conciliaron una reunión con el señor gobernador Juan Antigua Javier. Ellos comenzaron, fue una protesta caminata que llegaron a pie, salieron desde su, la comunidad hasta la gobernación y exigían por supuesto el, el arreglos de carretera, el, el tema del agua potable, muchas reivindicaciones que El necesitan. hospital el hospital ya es prácticamente una realidad y, lo, y ya hay un proceso que está abierto el día 3 de agosto, se comenzaron a abrir los sobres para... Eh, coordinar fechas, él nos decía, el señor Juan Antiguo Javier, que ya en los próximos días, creo que la próxima semana, entonces volverán a abrir, a, a solicitar la audiencia de la prensa y todo para abrir los siguientes sobres de los presupuestos y luego entonces ¿quién, eh, gana, eh, decir quién ganó la obra, el monto de la obra y traer al presidente para el primer Picasso. Vamos a recibir este contacto, buenos días, o sea que es bueno, una realidad. El buen día Raquel, buen día Fran. Buenos días. Hola, hola. Eh, Escúchame, yo estoy llamando para, a ver si ustedes me responden, eh, ¿qué pasó con, con el juicio de fondo de, del fenecido Augusto Vargas? Ah, bueno, eh, sí. Eh, lo, lo tengo la, perdón, pendiente. Perdón, Pero, perdón, vamos a dejar ah, terminar. Otra pregunta. Sí, sí. ¿Le abrieron, le abrieron la frontera a los haitianos? <risa> bueno, gracias Porque por la inquietud. Más. Demasiado. Ya nosotros sobrepasamos la, la media de posibilidad de tener extranjeros en nuestro territorio. Hace tiempo. Pero es una buena pregunta. Para no decir si se entraron, si fue que la abrieron. Porque se supone que hay una frontera, que hay un control fronterizo. Y miren, por ahí entra... Morosa. Por ahí entra. Contrabando. Armas y de alimentos. Humano, contrabando humano. Entran enfermedades. Si queremos controlar la incidencia de enfermedades que habíamos erradicado o que se habían ido del escenario dominicano por la efectividad de la prevención, pues yo creo que allá es que hay que plantearse un plan para contrarrestar. En cuanto a lo de Augusto Vargas, inició el juicio. Esperemos que hoy debe continuar, porque son juicios seguidos y o con recesos en ese sentido. Esperamos que finalmente a gusto, tenga justicia y un castigo ejemplar para estos desaprensivos que lamentamos estén dedicando su vida o hayan dedicado su vida a lo más bajo que puede tener una sociedad. Lamentando este hecho, pero ellos merecen ser juzgados y que el juzgamiento resulte en una condena justa proporcionadas su daño al daño que han causado a la familia y a la sociedad. Bueno. Escuchemos una llamada. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Se nos fue, vuelvo a intentarlo. Bien. Muy importante para nosotros. Pues Vimos también en el bloque de noticias cómo se defendían las autoridades de la Alcaldía de las Guaranas sobre todo porque una denuncia bastante seria obras que no estaban en el presupuesto y que fueron ejecutadas le están reclama, le y otras que no estaban en entonces él dice que no conoce quién es el ingeniero Paniagua ni mucho menos y que están reclamando entonces un dinero por pago de una obra construida pero que no estuvo presupuestada es interesante saber quién es el ingeniero y que el ingeniero nos indique de qué obra se trata y cómo la contrató vamos a escuchar el, eh, buenos días Sí, buenos días. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Con Ramón Mercedes, cariñosamente, Chachán. Hola, oh, Chachán. Chachán. ¿Cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo? Estamos bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo tú estás? Bien. Gusto de ver. Ah, sí, ¿no? Hola, hola, Gusto muy bien. De... Cuéntenos, Chachán, ¿cómo estás? Sí, eh... Franci, estoy llamando para bien. dar una pequeña información. Bien. Si Dios lo permite la próxima semana, ma miércoles o jueves, estaremos por allá, vamos a hacer una pequeña actividad en la Escuela, Sam en la escuela Salvador la Salvador donde estaremos premiando los niños que fueron meritorios el año pasado. Ahí Muy vamos a entregar bicicletas a, lo a los niños más sobresalientes de la Escuela San Martín, la Divina Providencia, eh, Salvador Tenitén de Valle y de Ventrón. Muy bien. Enhorabuena. Siempre sabemos de tu eh, altruismo y de forma, y sobre todo de tu vida socialmente aportando y sobre todo al lado de los más necesitados. Chachán es un dirigente eh, comunitario importante de nuestro pueblo. Lo reconocemos, Chachán. Qué bueno. Enhorabuena, qué bueno esta, escuchar estas buenas acciones. Bueno, y decía de las protestas que estaban haciendo de manera pacífica con la caminata, piquete y luego entonces manifestarle en reuniones al señor gobernador que se ha puesto totalmente abierto y ha dicho que va a gestionar cada una de las obras y da el frente, da la cara a estos grupos populares. Enhorabuena esa relación, es importante, sobre todo fundamental, porque evita... Crear ruidos innecesarios y bueno, y protestas de otra magnitud con otras modalidades que tampoco son necesarias. Cambiar los métodos de pasivos y creativos e inteligentes a violentos. Entonces, pero bueno, hay que evitar también que eso ocurra en la zona de la Guasuma, que están solicitando el tendido eléctrico a Edenorte. De norte tiene que propiciar sobre todo esas estructuras para que ellos no vivan enganchados y luego provoquen accidentes y, y, puede, y muera gente, por eso, porque se conecte de manera ilegal. No es posible que en este siglo estemos hablando todavía que haya comunidades que no tengan el tendido eléctrico oficial de, forma, for, de manera formal. O sea, ¿qué está bueno. pasando? ¿Qué respuesta tiene que dar de norte a esta realidad? Que está viviendo el agua y que evite una protesta. Así es. Y fíjate, en otro orden, de pro, hablando de protesta, las comunidades se reunieron definitivamente para dar su eh, especie de, de proclama... ...en contra de que se ponga en funcionamiento una planta de gas en una comunidad de acá de San Francisco de Macorís, vimos la lectura de ese manifiesto o declaración pública uh -huh. en que todas las comunidades aledañas donde se pretende aperturar esa planta de gas <coughs> se oponen. Y yo quiero decirte algo y decirle algo a la población. Los servicios de venta de combustible que son de necesidad social porque nosotros utilizamos para eh, vivienda lo que son el gas propano. Y a la vez, producto de los cambios y del alto costo de los combustibles y utilizando un combustible más económico, el transporte público utiliza gas propano. Uh -huh. De hecho se ha convertido en un negocio eh, puramente, diríamos, más allá del, negocio, del, del comercio común, normal, se ha convertido también en un negocio rentista para individuos que operan en instituciones que son los responsables de dar estos permisos. Las plantas de gas como la de combustible, eh, gasolina y demás, son hoy día puntos muy neurálgicos para el sistema ambiental dominicano y la convivencia pacífica de los seres humanos. ¿Por qué? Porque estas son entidades que llegan a comunidades muy pobladas que tradicionalmente la teníamos en lugares apartado de vivienda, de escuelas, de centros de salud, en fin. Hoy están en la ciudad. Y esa, ese incremento es lo que a mí me preocupa. Porque si bien es cierto que es necesario, pero ya es tiempo de regular y de quienes tienen la responsabilidad de evaluar el impacto social, ambiental, que por favor pongan atención a un desarrollo realmente integral, necesitamos más bombas de, de, de gas. Es una competencia incluso que se convierte en poco rentable, porque si hay tantas en un mercado tan reducido... Aunque hay libre comercio. Aunque pero, hay libre comercio. Pero deben tener sentido común. Pero deben tener sentido común. <risa> sentido común. Nosotros para gobernar tenemos que tener sentido común en la sociedad. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos sí, días. Muy buen día, Fancy. Buen día, mi querida Raquel. Buen día. Hola, Juan Carlos. ¿Qué ¿Cómo, tal? Está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A Un año de la partida de Memily. <ríe> eh, quiero anunciarle, pues, su hermoso programa ya que están vistos. Eh, ustedes ya están bautizados como el número uno. Así número es. A1. Muchas Así gracias, es. Muchas gracias, muchas sí. eh, gracias. ya yo te mandé ahí por WhatsApp, eh, ¿saben ustedes. Okay. meditación, que quiero que ahorita tenga una ayuda, una marcha mañana, mañana empezando desde el cruce del seno hasta hacia el hospital El rechazo de los maltratos hacia las enfermeras okay. maltratos hacia el personal de todo el que labora ahí, también rechazo también a, a las cosas que, que hacen en el sentido general a la directora y el trabajo de inmediato de la directora de este, de este hospital. Que ese hospital es de nosotros, ya por hace años que lo mataron y hace mucho. Oye, oye, cuando usted llega ahí, un empleado no puede hablar con usted, que ya está hablando de chino y lo dejaron a la atención de una vez. Ya usted sabe, bendición para usted y todo ¿Cómo se su... no, no, Juan... en pie. Juan bueno, Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, Gracias. nos habías dicho ayer que hoy cerca de las 10 de la mañana iba a haber una Eucaristía en recordación del primer año de la muerte de Emily. ¿Es así? ¿A las 10? Sí, señorita, sí. A, la, a partir de las 10... En Madrid, vamos, en nosotros, la Comunidad de Madrid. Tenemos una reunión ahorita a las 9, que vamos a parer con Dios mediante apoyar a esa familia. Y seguiremos apoyando en pie a sí, no. esa familia, porque una familia que acaba amor, no es un trabajador. Así es. Muchas gracias Juan, gracias, Juan Carlos. Gracias. buen día. Gracias. Vamos a darle lectura en la adelante a los mensajes de WhatsApp. Pero sí, recordar, hacer el paréntesis en este bloque de noticias, hoy hace un año de la partida, la muerte trágica de... Emily, Peguero, y bueno, la familia y la sociedad completa están en espera de que se haga justicia, de que esa mano poderosa de la justicia toque a los culpables y haga pagar en la justa dimensión por este crimen atroz es. y que ha conmovido la conciencia nacional, inclusive. Recordar que hoy es día de duelo oficial. Duelo oficial por la muerte del director de pasaporte, Ramón Rodríguez Monchi, y también por el embajador dominicano en Alemania, Gabriel Rafael Calvetti Gaviño. Bueno, hay, duelo oficial. En el WhatsApp nos saluda, nos escriben nuestros amables televidentes, José Reynoso de Nueva York, nos escribe, dice que empezó el principio del fin de la presidencia de Donald Trump. Se refiere a varios casos involucrados donde él sí, está renunciando, Importantes miembros que, que trabajaron con él, de su estructura, de su equipo eh, para la campaña. Se está viendo nuevamente envuelto en escándalo. Bueno, desde que tomó la posesión, eh, Donald Trump ha sido noticia en este sentido por escándalo. María del Carmen Tejada nos manda una postal de bendiciones. Muchas gracias, María. Juana del Ensanche Duarte también nos saluda y nos manda una tacita de café. Gracias, Juana. El número que termina en 4031, manda la foto de esta beba, dice, buenos días, quiero que me feliciten a Zoé, Rachel, que está de fiesta de cumpleaños, aparte de, de sus padres, Rafael Bedoya. Y madre Joanny. ese Rafael Bedoya es el líder comunitario, sí, supongamos es él, ¿verdad? Porque hay Correct. gente que tiene los mismos nombres, claro, sí. pero si es él, bendiciones, saludos, ya nos ha abandonado el programa, antes sí. escribía mucho. Eh, Bedoya. Escribía y llamaba o, sí, sí, sí, o sí Así es, y felicidad para esa preciosa bebé Zoe. Nos saludan de los maestros también y nos mandan la lectura bíblica de eh, Tito, capítulo 3, versos de 4 al 7, gracias. Lourdes sí. de los maestros. Y Juan Carlos de Cenoví, pues manda esta invitación. Están invitando de manera formal a la marcha caminata desde el cruce de Cenoví hasta el hospital Mario Fernández este viernes 24 8 de la mañana. Basta ya de tantos maltratos y humillaciones hacia todo el personal wow. del hospital. Hay que ver qué está pasando ahí. Sí, dice Juan Carlos que muchos de ellos no se atreven a formar parte por temor a perder sus trabajos. El hospital es de los usuarios, no de la directora. Hay que dejar que ellos hagan su trabajo. Fuera necesitamos servicio, no dictadura, dice Juan bueno, Carlos. Bueno, tan duro y culvero. Pero, a saludar a Luis Minervino, y el que nos informa que ya la ley de partido está disponible y estarán hoy en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís a toda la clase jurídica, a todos los abogados. Ya saben, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el tribunal de San Francisco de Macorís aquí en San Francisco. Luis Gracias por la información y ya pasaremos por allí. Escribe también el número que termina 8383, dice que buenos días, que aquí en San Francisco hay mucha bomba de gas natural. Y Bonao tiene, y La Vega también El país entero tiene bombas Lo que hay es limitación y una regulación no, De a cuántos metros es que de distancia deben estar Y en qué sector involucrado Lo que sucede con esto es, y mi opinión es Que ya luego hablaré más detalle Es que debe existir Un control Obligatorio. Y hay un límite. Es que es una bomba porque, de tiempo que se convierte. Bueno, nosotros, no es de gas nada más, de tiempo. No usted en, una, en una situación si que no nosotros hay regulación. No veamos, Si no hay regulación. Así es. Saludo bueno, pero, a Dania de los Maestros que nos saluda y nos manda bendiciones. Gracias, Dani. Smile, todo lo puedes.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 el domingo 2 de septiembre, la tercera puntual del gran campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad en la excitante pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo, salida Villa Tapia con la gran rifa de un CG Tauro Turbo 9. El domingo 2 de septiembre, desde las 10 de la mañana y con damas gratis hasta las 12. Invitan Mona Moto Racing, Martín Templario y Telenor.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 En agosto, Feria de Mangos de Supermercado Palmares y por venir. Siempre junto a su pueblo. El Ministerio de Industria, Comercio y Bipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online.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 Francisco salida Villa Tapia con la gran rifa de un CG Tauro Turbo 900 el domingo 2 de septiembre desde las 10 de la mañana y con damas gratis hasta las 12. Invitan Mora Motor Racing, Martín Templario y Telenor. En Palmares y el Porvenir vamos a disfrutar de la Feria de Mangos, exclusiva para Macorís y el Nordeste.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 Dedicación.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 Gracias por continuar con nosotros, aquí de mañana llegamos al Café Caliente, la entrevista central y nos place recibir a uno de los organizadores, pieza fundamental de la Feria Mayorista eh, 2018 de la empresa Publicarte, el director ejecutivo, comunicador, empresario, está aquí con nosotros Manuel Frías, ¿cómo estás? Gracias, Gracias dama hermosa y mi hermano, por bueno, esta oportunidad de mañana Así es Cuéntanos, ayer fue la cena de gala y encuentro con la prensa para anunciar las novedades, todas las particularidades de este montaje, de este gran evento. Cuéntanos los detalles. La feria mayorista en su versión número 24, este año viene con cosas como siempre, las, las tradicionales que hemos hecho, hemos institucionalizado, pero muchas innovaciones también para la familia, lo que hemos tratado es de que bajo el lema de, de continuidad empresarial hemos tratado de llevar todo lo que es el andamiaje de esta versión número 24 y por eso estaremos homenajeando a tres familias que han desarrollado empresas en San Francisco de Macorís y que tienen a su segunda generación trabajando en ella como a doña Majosen, eh, el aje, de la tienda La Suerte, okay. a don Rafael Soriano, de la, de la surtidora La Ganga, y a, eh, a Banchi, Arcadio Almanzar, del de okay. supermercado Almanzar de Las Guarnas. Eh, tres empresarios nuestros que han desarrollado una familia y que esa familia están trabajando en esas empresas, eh, Bajo este, de lo que es el legado empresarial, pues hemos desarrollado toda una gama de actividades de todos los tipos para todas las familias que van a darse cita eh, en estos cinco días de feria desde el 29 de agosto hasta el 2 de septiembre. José Manuel, vamos a permitir que nos traigan el café para dar complemento al espacio, que este es el café caliente Adelante, y continuar mi donita, venga. Eh, la conversación. Yo quisiera... Aunque ya es conocido. Pero háblanos. Muchas gracias. Publicarte eh, se dedica a la, al trabajo de preparación y, y desarrollo de actividades. Sí, así es. Eh, Publicarte es una empresa nuestra. Eh, nace bajo los auspicios de esta empresa Telenor cuando nos ceden el, el montaje precisamente de la expo mayorista. Eh, a raíz de esto hemos conformado un equipo de, de preparación de grandes eventos que ha sido reciprocado en el país completo. Muchas instituciones a nivel nacional han confiado en nosotros para la organización de grandes eventos y por eso este año nosotros hemos, tenemos seis eh, grandes eventos en carpeta a nivel nacional que hemos estado desarrollando durante todo este tiempo. En el pasado mes de mayo realizamos Expo Provisiones en la Plaza Sanvil en Santo Domingo, un evento que preparamos para el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones. En el mes de junio preparamos Expo AmaproSan con la Asociación de mayoristas en provisiones de Santiago Ahora recientemente acabamos de preparar con el Comité eh, Pro Santiago Oeste Un comité que quiere hacer de Cienfuegos un municipio yeah. eh, Una expo para ellos en Cienfuegos, en Santiago Tenemos en carpeta también la preparación del, de lo que es el, el Festival Regional de Cine en Santiago también para el mes de octubre. Qué bien. Y una feria navideña que vamos a tener aquí en San Francisco de Macorís para eh, terminar el año eh, con los eventos que tenemos. Interesante. Y o sea, crea es, una experiencia importante para esta empresa. Y se han especializado es. en la línea de las de la de la ferias. Correcto. correcto. Hemos hecho un equipo que tiene toda la estructura que necesita uh -huh. un gran evento en seguridad, en montaje, eh, todo esto es lo que nos ha dado el aval para eh, que otras instituciones pues, piensen en nosotros para esto, porque brindamos un paquete completo en el cual la institución puede delegar todo lo que tiene que ver la comercialización, el montaje, Sí. Eh, de, de los eventos con pues, los por cuales eso, trabajamos. Por eso el éxito está garantizado en esta feria también. Esta Exactamente, yo a veces me preguntan de, <risas> de detalles, pero es que como estamos en todo el año en la preparación de eventos, pues hay un equipo que tiene todo previsto. Todo previsto. Háblanos de la seguridad en la feria, que siempre la gente se pregunta. Yo decía ayer bajo una pregunta, eh, precisamente en, en la actividad que nos preguntaban de la seguridad, nosotros acabamos de realizar la feria que era el, el mayor reto de seguridad de nosotros, que esa que yo le dije de Cienfuegos en Santiago. Cienfuegos Cienfuego es uno de los sectores más difíciles que tiene. Sí. Eh, imagínense, Cienfuegos tiene más de 300.000 mil habitantes, tiene más, más habitantes que San Francisco, que San Francisco claro. y que La Vega. Eh, es, y por eso es que ellos quieren hacerse municipio pero es un sector muy difícil de muchas familias eh, de escasos recursos que donde hay muchos problemas de drogadicción y de muchos y de muchas cosas. Y eso fue un reto para la seguridad nuestra, que estuvo, eh, yo digo que por el cielo, esa seguridad. Y esa misma seguridad es la que nosotros tenemos en todos los eventos y la que tenemos en la Expo Mayorista aquí. Eh, un evento que tiene 24 años sin que suceda absolutamente nada, precisamente por y esa que no seguridad. No eso porque es una fiesta comercial y de pueblo. Un es un espacio de... Una pregunta importante, transportanos en el escenario uh -huh. de lo que tendremos el próximo miércoles como apertura y durante cinco días en el Club Mayorista, conocido por todo San Francisco, un, un espacio donde se desarrolla. Ahora, ¿cómo estará compuesto? ¿Cuántas empresas visitarán en esta, en esta nueva edición? Casi 200 empresas están confirmadas de participar en la Expo Mayorista. Hay una gran cantidad de empresas eh, nacionales que eh, año tras año apoyan este evento. Este año tenemos más empresas locales que se han sumado a la misma. Eh, pero nosotros hemos preparado, como yo decía ahorita, un escenario para toda la familia. Eh, nosotros tenemos como, por ejemplo, el minisológico. Eh, los juegos mecánicos, tenemos los mejores juegos mecánicos del país, este año tenemos más juegos inflables, una, un área eh, solo de juegos inflables en la expo, pero también además nosotros traemos una granja móvil, la oportunidad de que nuestros niños van a poder tener contacto con animales eh, como caballos pony como caballos normales y de paso fino, van a poder montarse, va a haber una ruta para que los niños se puedan montar en los animales, eh, va a haber una, un equipo que va a hacer un recorrido educativo eh, con los niños dentro del área. Una ruta cultural. Eh, sí, correcto. Como Entonces, un eh, la feria tiene por primera vez algo que no habíamos desarrollado tanto, las, las, los paneles, las charlas, las conferencias. Por ejemplo, Miguel Medina tiene... Una, nos trae una conferencia sobre las MIPIMES, eh, que va a ser el jueves, pero también nosotros vamos a tener eh, instituciones y personalidades internacionales que van a venir a charlas específicas dentro de la Expo, que van a tener ponencias. Vamos a tener un, un panel sobre eh, los productores de cacao, eh, con eh, invitados internacionales que nos van a venir a hablar de cómo los, los productores nuestros pueden tener mayor productividad con lo que producen. Entonces, eh, esta parte la estamos desarrollando más este año de tener paneles. Y una cosa que vamos a tener dentro de la Expo es a los candidatos presidenciales en la misma. Cada día. Cada, eh, ¿Candidatos presidenciales a qué? Bueno, Candidatos presidenciales nacionales. De la República. Sí, sí. Porque si todavía decir que, la, que, la Junta Central no Va a estar Luis Abinader. Va a estar y Luis, Paul y Luis Abinader y Guillermo Moreno van a estar en la inauguración. Y a partir de ahí van a estar los demás. Y va a estar Leonel Fernández. Leonel Fernández. Va, el único que no va a estar es Danilo. No porque no es candidato. No es candidato, Danilo. Que que no. Ay, pero me equivoqué. <risa> ¿Verdad? Él no que él no. es el. Pre ah. Que que él dijo que en marzo. va a hablar en marzo. Es en decir, marzo. tú tendrías que hacer una feria Van a tener para. El próximo, destacados ¿no? para de, bueno, una de Todavía esas no de las que te. No puede hablar de candidatos según la Junta Central sí, y correcto. los plazos que se ha dado. Y la defesión de, de ley que se trajo por los moños. La ley de partido. Pero eso es otro tema, Francis. Sí, sí, sí, sí, sí nos metemos sí, ahí, no me ahí. Me prendiste. Oye, mañana. una cosa. Vámonos con la Estamos hablando <ríe> con José Manuel de <ríe> los preparativos de lo que será esta feria que veo una verdadera innovación, sí. porque traer la granja, los juegos inflables o lo que es un parque de diversiones interno y la ruta cultural a mí me fascina, Fabuloso. pero sobre todo las conferencias, cómo vas a manejar la atención para el público que va a buscar oferta, para el público que va a hacer negocio y para mí que me pusiste en contexto, me interesa participar de alguna de esas conferencias para interactuar con los conceptos nuevos sobre pymes, sobre producción de lo más importante que tenemos en la zona, que es cacao, y en fin, los demás temas. Mira, eh, eso lo vamos a manejar en el área del salón, eh, del okay. salón de charlas. ¿En eh, qué horario era. serán las charlas? Va a haber en diferentes horarios, porque, por ejemplo, el panel de cacao va a ser temprano en la tarde. Uh -huh. eh, jueves, 3 de la tarde. Pero la mayoría de las conferencias van a ser a las 7 de la noche. Siete de la noche. Muy y las, los eventos artísticos, entonces, ¿para que no? Ya parecidas? después de las nueve de después la noche. Después de las nueve. Hasta no, las 12 sí, 12 de la noche. El, nosotros vamos a tener un desayuno, que eh, ese es por invitación nada más, ese es privado. Atención. Que es con la... La IREN, el C Banco de Reserva, caídas. nos tienen un desayuno especial con un grupo selecto de, de como yo les decía, hemos dedicado al legado empresarial esta feria. Hemos preparado con la IREN y el Banco de Reserva un desayuno eh, con una conferencia de, de cómo sacar mejor provecho a las empresas familiares sí. eh, con eh, 20 empresarios y sus familias. Eso va a ser el viernes a las 9.30 de la mañana. Esto, un desayuno con, con esto, específicamente con estos empresarios y sus, y sus familias. A la gente le gustaría saber también sí. que, que cuál va a ser el equipo de. Eh, para las acciones artísticas culturales, que quieren muy, ir mucho a divertirse. Años tras años ustedes han complacido los gustos de los que les gusta el reggaetón, el que les gusta el buen merengue. ¿Qué va a haber en esta ocasión? En Mira, esta lo ocasión? de nos han ganado los muchachos. ¿Lo del reggaetón les ganaron? Sí, nos han ganado. ¿Le han tumbado el pulso? Eh, <risa> nosotros tenemos, nos han pedido a la insuperable, que fue una una... Es la mami de Swagger. ¿Verdad que sí, muchachos? <risa> la más pegada. Oye, de, pero él se, él se El miércoles eso. tendremos la apertura con ella. El jueves tenemos el merengue con Crispy. El ah, viernes bien. tenemos a Musicólogo. Yeah. El sábado al mayor. Y cerramos el domingo con Alajaza. No sé si ustedes han quién oído. Es? ¿Quién es al ¿Quién es Alajaza? Los camarones muchachos. Los que me oriente. Tiene uno de los merengues. Póngame uno, ¿Quién señor. director es al merengues de, Ah, no, el flaco, yo sé que está conectado. El flaco, debe, sí? el flaco debe saberlo. El muy más bien. pegado ahora mismo de los es merengues. El... De Eso lo tiene como cómo es? A la a La verdad que a nosotros está bueno que nos den una no, pela. No, no, no, no, no estamos pedidos tú y yo. A... Es que le da, señores, cuarenta? Como siempre los 40, grupos no, locales, pues tienen eh, ahí tanto. Me gusta escucharte, eh, José Manuel. Mencioname el nombre a la, a la <risa> a dejar, <risa> Entonces... flaco con placer. pero no, pero no, eh, pero. Está por bien, Dios. porque no eh, nos, nos fuimos sufriendo. con un trayecto muy serio. Ese. Vamos a escuchar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, pero, pero ah, espérate no, Yo he cantando. escuchado ese merenguito. Ah, es Tú lo has escuchado. Claro, sí, una realidad. Ese es el que está más pegado ahora. Pero mismo. debieron abrir con él. Oh, el cierre, el cierre. El cierre, Pitágoras. Ah, no, no, no, no, sí, pero ese merenguito se escucha. No, pues Jalaza. tiene, tiene, eh, tiene sí, contenido. Sí, bueno. Y bueno, por lo música. menos en ese tema, en ese no sé tema, no lo tema. sé lo demás, porque jalar <ríe> no sé si tendrá una. una ¿Una línea de Talibán o no sé? Tiene, no, no, ¿tiene buen mambo para bailar. Bueno, mira... Sí. El, Ese es el tema más pegado ahora mismo. De de el Manuel. que se conoce de él. No se conocen mal ya. Sí, sí, sí. sí tiene, ¿sí? tiene. Ah, okay. tiene ¿sí? <risa> Viéndolo en Muy términos bien. mercadológicos, creo que era viable en la forma que te lo planteé. Gracias, Flaco. El tema, los temas que tendrás como propuesta... Eh, diría de educación continuada. Y es importante saber también qué ha pasado: que las ferias a veces se convierten en, en, en espacio de esparcimiento y de diversión. Y cuando uno tiene un contenido comercial, las etapas que se debe vivir de ofertas y de negocio se han enfocado, yo sé que con, con esas miras, pero la gente, como para yo entrar a, a, a otro escenario de diversión, que es el que va a tener después de las nueve, sí. pero antes, la feria ta, tiene qué oferta o qué novedad en cuanto al comercio. Mira, nosotros siempre hemos hecho, a través de la, la asociación siempre ha querido eh, tener mm -hmm. Los mejores precios. Y hay unos iconos en la Expo de ciertas empresas que tienen unos especiales ahí. Ahí hay empresas que venden millones de pesos. Tú sabes que en las ferias se abre a veces de eso, de cuántos millones de pesos se maneja. Sí. Y hay gente que no cree o que no sabe cómo se maneja eso. Pero ahí hay empresas como Mercasit o La Fabril, por ejemplo, o Industrias Macier que mueven millones de pesos en producto porque no es solo la venta que se realiza al público consumidor, sino que los precios que ellos tienen ahí se lo son a los aprovechables por los mismos comerciantes okay. que compran en cantidades para sus, eh, sobre todo lo, los comerciantes detallistas, uh -huh. compran para sus negocios por los precios que tienen ahí. O sea, imagínese si usted puede, la gente nuestra, de los sectores nuestros, aprovechar el precio, para decirle, por ejemplo, de un galón de aceite, usted lo puede aprovechar tanto que el mismo colmadero que le vende a usted lo compre en la feria. Entonces, esas empresas tienen, eh, usted ve llegando ahí camiones y camiones, que nosotros tenemos que disponer unas áreas precisamente para eso, para que las empresas puedan tener estos camiones almacenes, por lo que se maneja de volúmenes de venta de esas empresas que tienen ofertas especiales para estas ferias eh, específicamente. Y la feria de aquí ha tenido una característica de eso, de manejar. Hay empresas eh, que no tienen esto, que, que puede ser que no tengan unos precios así, pero en consumo masivo, los precios que se manejan en la feria son... Usted tiene que aprovecharlo. Okay. Y lo mismo que las empresas de telecomunicaciones que tienen... Eh, muchísimas ofertas y que ahora tienen una guerra de precios sí. entre ellos, de muchos servicios sí, sí, sí. y de muchas cosas que hay que compra tanto allí te va a duplicar, eh, sí, a duplicar. De, Todo eso va a estar eh, presente en la feria. He visto también, y ya es, es normal, el, por supuesto, el darle participación a las instituciones de aquí públicas, y por supuesto a las dos academias que tenemos el privilegio en la región y en San Francisco de Macorís, en la UCNE y la UAS. Usted ha mencionado que el maestro Medina va a facilitar una conferencia importantísima. Van a tener su stand cada una de estas instituciones para mostrar el hacer el, cómo, cómo funcionan cada una de estas instituciones van, qué otras instituciones van a involucrar mira lo de las universidades se van a hacer eh, operativos médicos uh -huh. eh, de personal de ellos de, de medicina pero también se van a van a llevar todas las partes culturales de las dos instituciones grupos folclóricos, folclóricos uh -huh. y todo esto además de lo que se va a de lo que se va a hacer, eh, se van a llevar los estudiantes de ambas instituciones eh, a la feria, lo mismo que las escuelas públicas, hemos hecho un acuerdo. A ver, como el especie de tours, estudiantes. Como el, el ministerio que va a llevar las escuelas Excelente. a la feria en tour, así mismo, Qué de las diferentes escuelas, pero también eh, instituciones como rehabilitación Ajá. van a tener eh, módulos y charlas específicas para orientar a las personas dentro Fabuloso. de la EFO. Muchas instituciones así de servicio van a estar presentes en la feria. Nada, este año dedicado al legado empresarial, al legado empresarial. Uh -huh. y repítenos eh, las tres, las tres familias. Las familias. La doña Majosen, el aje de la tienda La Suerte. Bien. Rafael Soriano, de La Surtidora La Ganga. Bien. Y Arcadio Almanzar, del de supermercado Almanzar de Las Guaranas. La, Tan nuestro como Las una Así es. Así es. Son así. tres instituciones de acá de la José Argentina. Manuel, yo le felicito. Publicarte ha crecido. Sí, creo sí. que ha entrado en una etapa de madurez Fuerte. importante. Exacto, es sí. nuestra, de San Francisco de Macorís Y creo que el apoyo total a la actividad del comercio de San Francisco y la región, es lo que se ha de esperar para este próximo 29 de, de agosto. Eso vislumbramos en la actividad de ayer, que fue uh -huh. un éxito rotundo. Además está decir que Telenor, por supuesto, claro. va a transmitir en vivo cada uno de estos eventos. Telenor es, allá, parte es parte del comité organizador. Así es. entonces Telenor estará ahí presente con el stand, ¿verdad? Como siempre, Como transmitiendo, siempre, en, vivo, transmitiendo en vivo desde allí los programas. Para que no solo los que vayan, sino la región completa entera esté atento a todo lo que sucede. Vamos a preparar con, precisamente con el productor general de este espacio, sí. eh, la producción de televisión. Vamos quizás a hacer, eh, y sin él quizás, la mejor producción de televisión que se ha hecho desde la feria se va a hacer este año, de la mano de ayer, ya la antigua. Estamos seguros. Enhorabuena, nosotros. enhorabuena. Qué bien, Muchísimas gracias, Felicidades. José Manuel Frías, empresario, comunicador. Él es el director ejecutivo de Publicarte, la empresa que tiene a su cargo, a sus hombros, el montaje de esta gran feria mayorista en la versión de 2018. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más. Queda mucho aquí en De Mañana.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 Y en esta temporada de escolares ya tiene repleto todo un departamento con los útiles escolares que necesitan sus hijos para ir a la escuela bien representado. Aprender, pero sobre todo con las loncheras, mochilas, lápices y cuadernos con los personajes favoritos de sus hijos. Aproveche en esta temporada y visite Supermercado Almanzar, que les recuerda que es tan nuestro como la Cuarana, Supermercado Almanzar en Calle principal, 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta, solidaridad. Y óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Acá en San Francisco de Macorís, calle La Cruz, esquina Castillo, frente al porvenir. Ahí estamos, para el cuidado de tus ojos. Chequeo totalmente gratis con los mejores médicos. Recibimos médicos cubanos. Inclusive, aquí están las monturas de acuerdo a tu personalidad, tu contorno de rostro, pues la encuentras toda en óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. No juegue con sus ojos. Bueno, eso es lo más importante, ciertamente, <coughs> o parte de lo importante de, nuestro, de nuestra salud. Sí, vamos a ver quiénes nos escriben en el WhatsApp bien en este momento. Bien. Muy bien. Bueno, saludar a eh, eh, recordarle a los abogados que eh, hoy... Estará Minervino en el centro de en el Palacio de Justicia y con una exhibición de libros importantes, entre ellos La Ley de Partido. Ya está lista, ya la tendremos mañana aquí. Muy bien. Dania de la Urbanización Los Maestros nos saluda, nos manda bendiciones para usted también, Dania. Seguimos con mensajes del WhatsApp. Eh, bueno, eh, vuelve a escribir el número que termina: 8383 dice que si es combustible ayuda ayuda a la clase media baja un ahorro muy bueno se refiere al gas natural donde yo tengo un carro de gas natural y tengo que ir a Bonao a La Vega es ilógico a, un, a unos tres kilómetros de la capital que no tengan bomba de gas natural porque el gas natural es más económico y el propano y el gas propano y me, menos contaminante dice él yo quiero que ustedes como programa comenten esa parte, sí, eh, en, breve, en breve vamos a terminar sí. de leer los mensajes sí. le vamos a comentar por supuesto Francisco García Pimentel nos manda esta imagen, son las luces LED que está aquí, que están quitando la DGC, por supuesto por la regulación de la prohibición de estas eh, nos escribe Yolanda de Pisa Costura Yolanda Santos nos manda un video, muchas gracias Yolanda Andrea Manjarres la doctora estará con nosotros en breve y aquí ha mandado unas imagen que el equipo ha dedicado a ser más productiva a tu empresa. 100. Ahí están. Y Francis Rodríguez, la misma imagen. Y Belice Pantaleón desde Salcedo. Hola, interesante programa. Me gustó a José Manuel. Que le vaya muy bien. Sí. Ahí está, Ibelice. Y, y yo le he mandado esta foto para recordar a Emily Peguero. A un año de la muerte, eh, no, no basta. Todavía no hay paz, la familia no la tiene, la sociedad tampoco, hasta que no haya una justicia, por supuesto, que condene a los culpables. Están detenidos por este caso, su, quien fuese su pareja, Marlon Martínez y la madre de Marlon, Marlin Martínez. Así es que a ellos se le ha revisado la medida de cohesión en esta misma semana y se le ha ratificado los tres meses. El juicio de fondo se tiene contemplado a la fecha del 29 de agosto, a ley de días para iniciar. Estamos pendientes en expectativa de todo cuanto vaya a ocurrir. En este caso que, repito, ha consternado la conciencia nacional, la manera en que fue muerta esta jovencita con cinco meses de embarazo. Bueno, sí, ahora sí, vamos a comentar el tema del gas natural. Sí, que Me refería ¿sí, que, que ciertamente, libertad? que si se va a pensar en términos de desarrollo y de control del de desarrollo de una ciudad, Tomar en cuenta espacios, número de negocios del mismo tipo, porque también el gobierno municipal debe de propiciar todas las herramientas o todos los mecanismos para el desarrollo del comercio en nuestra comunidad. Ahora, un comercio salvaje de forma inusitada, de forma eh, sin planificar, obviamente que reduce... Beneficio entre competidores Si eso no se entiende Es que usted en una competencia eh, O en un tipo de negocio Repetidas veces Eso crea que se dispersan Los consumidores Ahora bien Si vamos a, a tener la, la, la oportunidad De darle apertura a plantas de combustible Tiene razón el amable televidente el gas natural aquí no se vende todavía. Pero él dice que tiene que llegar casi a la capital, a tres kilómetros de la capital, atrás del gas Resulta natural. que aquí no las ser. empresas que tienen, yo tengo claro de que hay empresas que ya tienen los permisos uh -huh. de industria y comercio y del Estado para promover el uso y consumo del gas natural. Primero, es renovable el gas natural. No es fósil. No menos no, contaminante. Es menos contaminante. Uh -huh. Porque se obtiene... En la naturaleza Segundo, es más barato que el gas propano Porque ya se ha convertido en un negocio Tanto para los choferes Como para las amas de casa Que debe existir una diferencia Y es una incoherencia del propio estado Que ha permitido un mercado salvaje Vuelvo y repito uh -huh. Donde el consumidor Del gas propano Para alimento Para cocinar Debe tener un precio distinto Al que tiene el chofer que para comercializar su servicio y gana, en la casa no se gana, simplemente se obtiene la cocción de los alimentos y es una diferencia que nosotros tenemos que analizarla. Ahora, en cuanto a competencia y comercio y, cuan, y en cuanto a impacto, porque ahí es que entra el problema, del que por qué hay que ser cuidadoso al otorgar en ciertas áreas de las ciudades, y en especial San Francisco de Macorís, para otorgar oportunidad de construcción, que es el caso de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos no dan permiso para operar ninguna planta porque no está dentro de su ámbito la de dar el permiso de operar no. el expendio de combustible. No, eso no es cierto. El ayuntamiento de San Francisco de Macorís ni ningún ayuntamiento